Calle para ayudar al ciudadano presidente Nicolás Maduro y para ayudar a usted, ministra, a defender esta patria sagrada. A defender lo que tanto luchó Chávez. Ese hombre que dio la vida por cada uno de nosotros y que hoy la mayoría de privados de libertad son hombres humanizados. Hombres dispuestos a defender la patria y la revolución. Y aquí no le tenemos miedo a ningún yanqui, sea quien sea. nos Tenemos el pulso para defender la patria porque por nuestras penas corre sangre de valiente. La sangre de Bolívar, la sangre de Chávez, la sangre de Guaycaipuro, del negro Felipe. Así que camarada ministra, Eternamente agradecido con usted por su valentía, por su esfuerzo, por ser leal al comandante Chávez y por verdaderamente ser una hija de Chávez. Porque en estos momentos que la patria nos llama a estar unidos, para estar juntos y defender lo que tanto le ha logrado y tanto le ha costado al pueblo venezolano, hoy está usted aquí al frente y sabemos que también está nuestro protector del Táchira, el camarada Freddy Bernal, trabajando por este... Transmitiendo desde el puente de Ureña También conocido como puente de Francisco de Paula Santander Justamente aquí no vio ningún tipo de confrontación Esta mañana estuvo presente el eh, presidente de Colombia Iván Duque Haciendo una revisión de los daños registrados en este lugar Ese camión que ustedes ven allí fue uno de los camiones que fue incendiado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 Desconocemos eh, por qué razón ellos han eh, pues eh, eh, hecho esta acción, mientras tanto de este lado, el lado colombiano donde nos encontramos, están eh, eh, aquí presentes la fuerza eh, de policial de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, también pues pendiente de cualquier situación que pueda eh, sucederse, que pueda originarse. Repetimos, no entendemos el motivo por el cual estos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana están eh, colocándose allí como dispuestos a enfrentar cualquier acción cuando pues no se ha originado ningún tipo de confrontación, no se ha originado ningún tipo de confrontación en, en la mañana de hoy, eh, no hay paso eh, ni peatonal ni tampoco por supuesto vehicular. En, en